chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video AXO más en mi canal. Yo soy Marta Toga y pues sí, tuve un en vivo el día de ayer, o oh no, el domingo. Tuve un video el domingo que fue todo un desastre. No se escuchó mi voz, se trababa por completo, tuve un desastre total. Pero ahora quiero enmendar, eh, in, lo que pasó. Así que voy a jugar de nuevo de Mimic eh, X+. Más. Ya estoy como que agarrándole la onda más o menos de cómo es lo que tengo que hacer. Así que pues vamos a comenzar con este videito. Sin antes invitarlos a que se suscriban a mi canal, activar la campanita para que les lleguen notificaciones cuando subimos un nuevo videito. Así que sin más ni más, comencemos. Ok chicos, estamos aquí ya dentro del juego. Vamos a hacerlo lo más rápido posible el inicio. Que ya en el video pasado que hice de Mimic, no supe bien a dónde tenía que ir, qué, cómo iba a entrar. Al parecer eh, tenemos que hacer partidas y se unen algo así como a Us, quiero pensar. Pero eh, yo voy a entrar sola Puedes entrar con varios amigos Según si tú los invitas O puedes eh, Entrar con varios amigos que ya hay por ahí O puedes entrar sola Así que En mi caso Voy a entrar completamente sola De nuevo porque siempre que quiero entrar No hay nadie Aparte que ya también ya le supe mover A esto un poquito más fácil Bueno Aquí estamos en la cabaña. No es necesario estar afuera de la cabaña, ¿verdad? Podemos inmediatamente irnos aquí al libro. Ya le ponemos créate. Nos vamos a ir aquí a estar solos. aquí la luna, grandotota, como una pelotota que al hombre callejón. Ok, vamos a entrar primeramente y vamos a irnos por donde está la cocina, hay una tipo puerta. Ahí vamos a entrar porque ahí se encuentra Santa Claus y se encuentra una duendecilla atrapados. Este tipo, este monstruo, esta cosa... Los atrapó porque él quiere ser Santa Claus. Así que... Tenemos que ser muy cautelosos. Muy, muy cautelosos. ¡No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Auch! ¡Corre, corre, corre, corre, corre! Según aquí no me puede alcanzar. Según aquí no me puede alcanzar. ¡No, chin! ¡No, no! Oh. ¡Ay, caray! En el en vivo batallé bastante, bastante. No tienes como una idea de cuánto batallé. Ok, ok, es el momento. Cuando hace eso, es el momento. ¿Qué? Okay. Y eso que le puse normal. Tengo que ir donde está aquí al lado, al lado de la cocina. Ay, corro ya. Corramos, corramos, corramos. ¡No! ¡Malaya sea mi estampa! ¡No, no, no, no, no, no! no! Ok, ok. No Chicos, eso está más difícil de lo que pensé Y eso que ya practiqué muchísimo Pero no me deja ¡Ay! No, me atoré. Me atoré con los regalos. ¡Me atoré! ¡No! ¡No, no, no! no! ¡Corre, Marco! ¿Cómo? ¡Qué largo! ¡Es un hijo de la Corazón corazón late muy rápido Me alcanza luego, luego ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿O okay. O sea... ¿Qué? Se supone que él no puede... Él no puede pasar por la rendijita de abajo No puede, no debe No es su área ¿Saben qué? Me voy a ir por arriba que necesito llegar con la duendecilla Cueste lo que cueste Porque ella es la que me da las indicaciones Así que Vámonos por aquí uh. Ok, ok Ok, ya estamos aquí En el almacén, no, no sé qué sea esto y miren, aquí está Santa Claus Pobre Santa Claus Está llorando porque lo tienen secuestrado Y aquí está la pobre duendecilla Please help us. Krampus has gone mad. Ok, quiere que le ayude a salvar la Navidad Dice que vaya a encontrar Algunas cosas para poder reparar Uy. ¿Puedo encender mi lámpara. ¡Qué! ¡Y que su madre! Ay, ay, ay. No, no, no, no, no, no, no. No, ya me atrapó, me atrapó aquí, me atrapó aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno. Ya tengo aquí esto, al parecer tengo que agarrar el extintor. ¡Eh! ¡No! ¡Caracoles! Ok, tengo que agarrar el extintor. ¡Turingesú! Ingesu, no! ¡No otra vez! ¡Corre, corre, corre! Apagar el fuego del trineo de Santa. Que va a ser más complicado de lo que pensé. Uy, uy. No, no, no. Y si me matan lo pierdo. No, pero ¿cómo salió por allá? Es súper... De repente... el trineo de santa, casa el trineo de santa tenemos que ir de inmediato a apagarlo ok la ¡No, no no, bueno la ventaja es que ya terminamos el trabajo de apagar el incendio ahora parece que tenemos que hacer ok, ya se fue para arriba vamos otra vez para aquel lado porque vimos que había un reno. Ingesu, Ingesu, Ingesu. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Corre, corre, corre, corre. Ok, ya no hay nada que hacer aquí. Un renito aquí. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, you just can't get into it because they would never understand. Y... Desapareció, ya venía para acá. No, Pamplinas. Pamplinas. No, no que okay, chicos lo que tenemos que ir ahora es agarrar la cuerda y creo que volver a ir tenemos solamente el 33% de la reparación They ask you how you are you just have to say that you're fine. When you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. No sé qué por acá, chicos. Si haya algo No puedo pasar para allá. Bueno chicos, con la F Prendemos la linterna Y con la G tenemos el inventario Que no tenemos nada Todavía Así que Vamos a apagar la linterna Y vamos a avanzar Ok, vamos a agarrar más No estaba arriba Tengo que agarrar la cuerda otra vez ¿Cómo? No Creo que los controles lo vi donde está la duendecilla y Santa Claus, así que pues vamos a ir a ver si sí si es, ¿verdad? Corre, corre, corre. ¡No, no, no, no, no, no, no! ¡Ay! Duendecilla, ¿a dónde voy? ¡Háblame! ¡Háblame! ¡Dime qué hago! ¿Por aquí había visto? ¡Uy! ¡Mi corazón late muy rápido! ¡No! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Uy, no! escóndete escóndete ¡Ay no, no! ¡Está vestido con los pantalones de Santa Claus! Ay no, no, no, no. Ay, ay, ay. Aquí no quiero, me puedo atrapar. esto no sé qué necesite poner ahí qué feas pinturas oh aquí abajo de la mesa uh, uh, uh. bueno ya estoy con amigos ya no me siento tan mal porque estamos entre amigos. Ok, voy a poner mi lámpara también. Vamos amigos. Vamos vamos. ¿Creen que si estamos varios amigos nos perseguirá a todos al mismo tiempo? Uy, voy a ir con los amigos. Me voy con los amigos. ¿Dónde están? Ay amiga. ¿Qué hacemos? Chingue su madre. Estoy con un amigo aquí Cada quien puede hacer un poquito de... De lo que hace uno. Por ejemplo, en mi caso... ¡Ay, corre! No, no, no, no, no, no, no, no. Amigo, ayúdame, amigo, ayúdame, amigo, ayúdame. Amigo, ayúdame. Ok, ya tengo el 67%. Mato Mato a mi amigo Venga, sumáis Venga. No, no Ay, aquí estamos a salvo, amiga ¿Y ahora dónde vamos? ¡Ey! ¡No te quedes ahí! No veo nada. Y eso que tengo la lámpara. Uy. Uy. ¡Amigo, corre! ¡Corre, amigo! ¡Ay! Ok, ya está completado todo. Bien, bien, bien. ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ok, tenemos que agarrar los juguetes Son 19 juguetes Bien, ¿dónde estaban? No, no, no, no no. Ok, chicos Ahora tenemos que ir a buscar Los juguetes Por aquí había unos Cuantos Creo que me los están ganando todos Ya se escucha No he agarrado nada Acá hay uno, acá hay uno uno Ok Muy bien, muy bien Somos unos buenáximos Somos unos buenáximos, vamos por más Aquí había unos Ya los agarraron okay. Creo que arriba Arriba hay muchos. Aquí está, aquí está, aquí está. Y acá hay otro. ¡No, no, no! Ok. ¡Uf, uf, uf, uf! uf ¡Oh, no! ¡No! Aquí creo que ya agarraron el juguete, sí. Aquí ya... Yo apenas llevo dos, no puede ser o tres. Acabo juguetes, vete. Aquí no hay, aquí no hay. ¡Oh! Don't be. Mira, creo que afuera hay más. Uy, uy, uy. Ya nos faltan dos nos faltan dos Falta uno nada más. ¿Dónde podrá estar? El que está abajo. ¡Ay! ¡Caray! Hijo. Lo logramos, lo logramos, ¡Ah! es magnífico. Pantalla mucho, chicos, lo logramos. Hacemos la fuerza sin sea! Wow. ¡Wow, chicos! ¡Lo logramos! Logramos rescatar a Santa los regalos y a sus duendecillos. Y bueno, esto fue el videito del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Yo me divertí. Ahora sí, lo logramos. Y si les gustó, no olviden dejar oh, sus pulgares arriba, sus enormes likes y picar la campanita para que les lleguen notificaciones. Y de paso, si quieren suscribir, háganlo. Me haría muy feliz. Mi nombre es Max Toga y nos vemos hasta un próximo video. Adiós.